El cóndor, atravesando una etapa de su vida anodina, fofa, eh, se deprimió y eh, pasaba de todo. Entonces le ponían los cadáveres de, de, de ovejas, de llamas, de alpacas y el cóndor pasaba. cóndor dice, Le preguntaban al pastor, ¿qué pasa? ¿Cómo es que no se come el cóndor las ovejas estas? dice, el cóndor pasa. vale y eh, a cuenta de todo esto, pues vamos a hacer un, un temita que se llama el cóndor pasa, el, con, el cóndor pasota No sabemos si le daba al porro o no Y bueno, eh, tengo por aquí a nuestro querido amigo Pipo Pipo, Pipo, Pipín, espérate un momentito Que este es mi, mi perrito, el Mickey también anda por aquí Pero este es el, el pequeñín y sus lo voy a presentar para acá? Uy, que le he hecho daño Mira, este es el Pipo, di algo, di... Sus como a todos, malditos. <coughs> en fin, el Pipo que no me, no me estaba dejando grabar. Que, que nada, eh, os pongo el tema, el cóndor pasa sencillito, con en Re menor, con una, una entrada estilo melódico, y luego el resto de, me de melodía con acordes, es decir, que no va a resultar en principio difícil. Solamente toco la quinta en esta parte melódica y luego ni siquiera la, la vuelvo a tocar, ¿vale? En fin, eh, asequible espero. Pues el comienzo es una escala melódica Melódica me refiero a estilo De re menor Y es relativamente sencilla Si más o menos eh, dominamos el estilo Tenemos cierto, ciertas nociones Del estilo melódico El estilo melódico como ya sabéis Es simplemente muchas cuerdas al aire Y entonces vamos a hacer eh, Vamos a pulsar la cuarta cuerda En el, en el traste 7 La primera al aire La tercera en el sexto la, la primera al aire otra vez, la segunda en el quinto, la primera en el tercero, volvemos a pulsar la segunda en el quinto, otra vez la, la primera en el tercero, la quinta al aire y rematamos en el acorde Fa, ¿vale? Fa mayor. A hacer este rol que hago yo mucho en muchos temas que es hey. pero rápido básicamente para seguir este el ritmillo que lleva el tema Ahora vamos a poner, vamos a irnos al acorde fa, ¿vale? Este sería la, primer, la primera inversión del acorde fa, esta sería la segunda inversión del acorde fa y vamos a coger este intervalo es decir, vamos a pulsar la cuerda primera en el décimo y la cuerda segunda en el décimo volvemos a fa, ¿vale? Ahora vamos a hacer este es otro intervalo 12, 11 12 en la cuerda prima eh, 11 en la cuerda segunda repito Vale. Esto para, para no cambiar y que me sea más fácil poner el acorde fa luego pongo el meñique el meñique en la, en la, en la primera y el anular Sí, el anular es la segunda, ¿vale? Pero también se puede poner así. ¿Vale? Quizás sea más complicadillo luego volver al Fa. Tengo aquí al Pipo, el Pipo es mi, mi, mi, mi chihuahua. Pipo, ven pa' acá, mariquita, anda. Bueno, no me estás dejando grabar. Ahora lo, luego os lo enseño. Eh... ¿Vale? Y remato con... Hago... Levanto el meñique de la primera cuerda, bueno, no he dicho que la acorde fa es 5, 6, 7, ¿vale? 5, tercera, 6, segunda, 7, primera. Entonces ahora levanto el meñique. Hago un rake, un rastrillo. puso la primera, la segunda, que se queda anclada en el traste 6. Y me voy al acorde re menor, re menor, 3, 3. 3, 2, 3, 3, 2, ¿Vale? que mal suena este, esta nota por el traste que está fatal. ¿Vale? Sigo haciendo el mismo rol y ahora voy a hacer un deslizo. Voy a deslizar hasta. ¿Qué hace? Pipo. Hasta a la, el, sexto, el sexto traste de la cuerda 2 para terminar. Parte última, por tanto, todo junto, repito, vale, y digamos, esto lo hacemos dos veces. <coughs> Y pasamos al estribillo. Bueno, en la segunda parte eh, habíamos acabado aquí. Ahora vamos a deslizar hasta el traste séptimo de la primera cuerda ¿vale? y vamos a poner un acorde de si bemol en su primera inversión. En su primera inversión, no, esta es sí, sí, su primera inversión. Formato de entonces hago, estaba aquí. Acorde 12, 11, 10 Levanto el meñique como hacía antes para que suene la cuerda prima Intervalo, me voy al traste 15 y pongo la, la primera en el 15, la segunda en el 15 Y remato en Fa Esta sería eh, la segunda inversión de, de Fa que la en el traste 12 eh, levanto para que suene la prima y, y pongo esta nota que es la misma que esta ¿vale? que es la segunda cuerda en el traste 10 y ahora en vez de ir aquí puedo poner esta otra vez esto que hemos dicho que es la misma nota. Y ahora... Perdón, se me olvidó decir que aquí, en vez de rematar aquí, es mejor rematar aquí arriba en, en lo que sería la primera inversión de FA. Repito esta parte. ¿Por qué? Porque ahora voy a hacer... ¿Vale? Que es exactamente lo mismo que hacíamos eh, al final de la primera parte. Y Re menor. Todo completo, digamos, la segunda parte. ¿Vale? Bueno, creo que no, no es difícil. Eh, lo toco entero.